Hola, me llamo Fernanda Matras Catalán, estudié Ingeniería Civil y Telemática en la Universidad Técnica Federico Santa María y actualmente soy Ingeniero de Ciberseguridad para Corrupto. Escogí Telemática porque era una carrera nueva, eh, completamente desconocida y de hecho, ningún nombre de los ramos que aparecían en la malla eran familiares para mí, así que eso significó un desafío tremendo ya que la, la, para mí era emocionante eh, que iba a aprender cosas que, que, no, que eran completamente desconocidas para mí y me iban a ayudar a salir también de la, de la zona de confort en la que estaba. Lo más emocionante es ver cómo las tecnologías de la información se han integrado en la vida cotidiana de las personas para ayudarles a resolver un sinfín de problemas. Sin embargo, también ha traído consigo nuevas amenazas. Y mi trabajo es mitigar la materialización de esas amenazas para que no afecten de la normalidad de la vida de estas personas. Bueno, yo en 10 años espero consolidar mi, mi trabajo en el área de ciberseguridad y formar parte de un grupo multidisciplinario que para mejorar la resiliencia digital tanto en, en el país, dentro del estado y también trabajando en conjunto con organismos internacionales para mejorar también la ciberseguridad a nivel regional y, por qué no, mundial. Yo creo que es muy importante que las mujeres comprendan que la tecnología no tiene género, que no existen cargas para hombres que de hecho en la universidad fui testigo de que hay, habían ramos que a veces a, para mí se, se, se me dieron mucho más fáciles que para otros amigos que para otros amigos, entonces al final y al cabo, a, ambos, a ambos sexos nos costó estudiar y nos costó eh, salir, la, salir exitosos de la, de la universidad entonces uno tiene que aprender a aceptar sus miedos y, y a conocerlos y además no tener miedo a equivocarse ya que como dicen por ahí, echando a perder se aprende. Creo que lo más importante es que una uno como mujer puede sentirse, es la, sentir la satisfacción de, de estudiar algo desconocido y salir de la zona de confort.